buenas tardes a nombre de la red nacional de asociaciones civiles y participación ciudadana y de nuestro presidente el señor enrique michel velasco les damos en primer término la bienvenida a nuestra conferencista magistral la doctora rosa chávez cárdenas bienvenida doctora y a todos ustedes que nos acompañan les agradecemos su interés y su presencia en este espacio de reflexión análisis y de propuesta ciudadana la conferencia eh, se llevará a cabo de manera virtual al transmitirse por zoom y facebook La Red Nacional de Asociación Civiles, REDAC, es un organismo autónomo sin fines de lucro constituido jurídicamente como una asociación civil integrada por ciudadanos asociados a, a este organismo y vinculada con una red de organizaciones de la sociedad civil donde a través de sus vínculos y fortalezas eh, haz, hacemos trabajos conjuntos en beneficio de la sociedad. Dentro de nuestros objetivos está el trabajar, promover y difundir temas que incidan en procesos de cambio social y en las acciones y proyectos que favorecen el bien común. Hace poco más de un año el gobierno del Estado de Jalisco convocó a la ciudadanía en general a participar en la discusión, análisis y conformación de un nuevo ordenamiento constitucional para que, mediante un proceso de democracia participativa, todos los galicienses pudieran expresar sus propuestas y visiones sobre el contenido que debiera tener la nueva Constitución. En redact, analizamos la propuesta realizada por el Ejecutivo, así como el marco legal que emitió el Congreso del Estado, y en consulta con muchas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la red, concluimos que el actual marco jurídico que nos rige, aunque no es el único factor que incide, poco ayuda a resolver de manera más eficaz los problemas que enfrentamos día con día, como sociedad, como familia y como persona. Además, Disponer de una mejor Constitución implica también perfeccionar el marco jurídico de las leyes secundarias. Con base en lo anterior, se trabajó en preparar y desarrollar entre los galicienses una consulta ciudadana, creando y promoviendo espacios de reflexión, análisis y propuesta, en los que eh, todas las personas u organizaciones públicas o privadas, tuvieran la oportunidad de expresar y proponer temas que desde su visión debiera contener lo que se será la ley máxima que regirá la vida económica, social, cultural y política de Jalisco. Este trabajo de consulta ciudadana se llevó a cabo en dos etapas. En la primera, damos cuenta de las conferencias y ponencias que de manera presencial se expusieron en tres foros temáticos que llevamos a cabo. Sin embargo, debido a la pandemia y a las medidas sanitarias dictadas por la Autoridad de Salud, cambiamos el esquema de trabajo a este tipo de conferencias virtuales, utilizando plataformas tecnológicas, como es el caso de la que hoy este, estamos presenciando. Cabe resaltar, resaltar que todas y cada una de las ponencias y conferencias recabadas en esta consulta ciudadana, todas las que ustedes nos eh, gusten enviar como propuestas, serán entregadas al Congreso Constituyente mediante un documento compilador, impreso y otro electrónico, con la finalidad de que las propuestas sean analizadas y en su caso incluidas en la nueva Constitución. En este documento, este documento ya lo tenemos en nuestro poder, Este, precisamente el lunes de esta semana ya salió impreso, esta es la carátula abierta, si lo, si lo abriéramos por la parte del lomo, estas es, son eh, la, uh, las carátulas del lado de enfrente y del lado de atrás, este, este que tienen ustedes en, en la pantalla, mismos que les haremos llegar... Para que ustedes lo tengan, este es el primer tomo, es el corte que hicimos el, al final del, del proceso, cuando ya se, se constituya el Congreso Constituyente, cerraremos con el segundo tomo y ahí incluiremos todas las ponencias que faltan eh, para que las tenga a su disponibilidad este, los diputados respectivos. Entonces va a estar a, a su disposición a partir de la semana que entre, estaremos en contacto con ustedes para que quien esté interesado en, en tener este documento de manera física y también lo vamos a hacer llegar a través de, de USBs, que es a veces mucho más práctico, para que ustedes los tengan y, y puedan ahí ver todas las ponencias que hay, las propuestas, las que ustedes mismos pudieron haber hecho. La el redac cuenta con una comisión que se encargó de todo este proceso integrada por Jaime eh, Enrique Michel Velasco, que es nuestro presidente, su servidor Arturo Uribe Avín, el contador Ignacio Camarena, el licenciado Ernesto Gallegos Villagrán, el licenciado Rolfo González Reyes y coordinó este proceso el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas. Les hacemos una atenta invitación para que desarrollen y participen con más ponencias sobre el tema que sea de su interés, mismo que será incluido en el segundo documento, que es el documento de cierre, el tomo 2, eh, que al igual que este que hicimos, pues eh, será los documentos compiladores que se pondrán a disposición tanto de manera impresa como de manera virtual al Congreso Constituyente. A continuación les damos unas pequeñas indicaciones de, de la mecánica para los que eh, no han estado con nosotros, eh, de cómo vamos a llevar la, la conferencia. Todos los micrófonos estarán apagados, excepto el de nuestra conferencista. La exposición de, de la conferencista de la doctora... Será de aproximadamente 40 minutos y posteriormente entraremos a una etapa de eh, preguntas y respuestas a través del chat en las aplicaciones Zoom y Facebook, eh, más o menos de 30 minutos y quienes estén interesados en obtener una constancia de participación, como ya lo hemos hecho en todas las ocasiones anteriores, favor de registrarse en el chat su nombre completo para que la, la constancia este, tenga el nombre completo de ustedes y el mail para podérselos enviar. Con la finalidad de que conozcamos un poco más de nuestra conferencista, me permito dar lectura a su síntesis curricular. La doctora Chávez Cárdenas es psicóloga, psicóloga clínica, terapeuta familiar, licenciada en homeopatía, y se graduó como como doctor, con el doctorado en homeopatía por el Bridge Institute of Homeopathy. Colabora en los medios de comunicación en diversas estaciones de radio y televisión, en revistas con artículos especializados en salud y superación personal. Es columnista y, y editorialista de periódicos y revistas. Participa como líder de opinión en el canal 8 de televisión con temas sociopolíticos con la editorial en la firma de Rosa Chávez y en el espacio del noticiario Central Noticias en el segmento Diálogos Ciudada, Ciudadana Comprometida. En la web realizo una labor de manera alturista apoyando a los que escriben solicitando desesperadamente algún consejo, algún comentario, una ayuda. Como activista social, su pasión es el, es el concepto de servicio a los demás, una perspectiva de transformación en la mente de las personas con el deseo de lograr una sociedad más justa y humana. colabora en diversas causas, en los derechos de los niños, en la educación escolar, en el maltrato a las mujeres, en la equidad de género, en la salud, de manera holística, en el sistema familiar en la construcción de la democracia en la familia es autora de varios libros voy a dar lectura a los siguientes títulos discapacidad en con, encontrarle el sentido al dolor ciencia y filosofía de la miopatía y sus raíces y futuro los padres malabaristas, recupera el sentido de tu vida, evita trastornos psicoemocionales. Democracia, semillas a cultivar desde la familia, ganando la batalla al enemigo invisible. Ha recibido reconocimientos como la presea o al mérito al humanismo en la Universidad del Valle de Temaján, Univa. Mención honorífica, este evento fue en la Cámara de Comercio. Mención honorífica también en la Comisión de Derechos Humanos en México por la investigación sobre el síndrome de Cornelia de Lange. Reconocimiento en el 21 Congreso de Rehabilitación Internacional en Quebec, Canadá. Ponete en la onceava conferencia Mujeres del Mundo en Ottawa, Canadá participó en la elaboración de la epístola matrimonial Guadalajara con el H Ayuntamiento de Guadalajara en el Dip Zapopan fue vocal ciudadano del Consejo Municipal para la Integración Social de las personas con capacidades diferentes ganadora de la preciada Zapopan al mérito al humanismo en el año 2013 por la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Jalisco Recibió la investidura doctor Honoris Causa por la Fundación Honoris Causa en el 2015 y fue finalista en el concurso de cuento estatal Jalisco-Colima en el 2020 en homenaje al escritor Juan Rulfo. Bueno, esta es solo una pequeña síntesis de su eh, experiencia, de sus capacidades adquiridas. Y como verán, pues tiene todo un sentido humanista su, su trayectoria. Pues muy bien, sin mayores preámbulos, este, le pedimos a, a nuestra distinguida conferencista, la doctora Rosa Chávez Cárdenas, eh, si nos hace favor de iniciar eh, su exposición y, y le reiteramos nuestro agradecimiento por su participación. Adelante, doctora. Le están dando sonido en un segundo. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor. Adelante, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias por esta... Invitación y por permitirme es comentar una forma alternativa de tratar no solo el COVID, este, que es lo más actual, sino este, las enfermedades de una manera holística. Eh, reconozco desde el inicio a esta asociación, Redac, y a la Fundación Honoris este, Causa, He estado muy muy cerca, acudiendo a todos los eventos. Bueno, eh, les voy a comentar de dónde o por qué nació este libro y donde hablo de manera personal eh, eh, de mi de por qué me hice homeopata y de cómo traté a algunos pacientes, incluyendo a uno de mis hijos. En, en el, eh, como a medias en la pandemia una Asociación Civil de Mujeres, que constantemente pues, lanza este, proyectos y convocatorias para publicar libros. Y el, el tema de este de ese proyecto fue mujeres atendiendo, mujeres profesionales atendiendo enfermos de COVID. Y bueno, pues me puse a escribir todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba viviendo y todo lo que pasó con... Con mi hijo. Bueno, este, yo no fui la ganadora, pero este, pensando en qué iba a hacer con algo y no quería. No quería que, que, mi, que se perdiera. A ver, este, ¿sí me están escuchando? Este, porque me dicen que. A ver. Sí, doctora, se está escuchando muy bien. ¿Y no. también me están viendo? No, solo su foto. A ver, este. ¿Qué tendría que hacer? Eh, nada más prenderlo, el icono donde está la cámara. A ver. Ahora sí, doctora. Ahora sí. Muy la bien. vemos muy bien. Adelante. Muy bien. Este, entonces, bueno, pues, eh, eh, decidí, eh, bueno, dije, ahorita, ¿cuál, cuál editorial pues, va a publicar un libro? No se arriesgan porque, pues, los este, clientes poco poco, poco leen, ¿no? Y entonces este, dándole vueltas dije me lo voy a regalar y entonces se me ocurrió como tengo mis dos hijos son diseñadores pues me lo hicieron en un formato que pudiera compartir con las redes y bueno ya desde ahorita les anuncio que si quieren que se los obsequie o que les llegue bueno pues me van a mandar un correo o me mandan un, un WhatsApp este, mi correo de una vez se los doy, es rosa hotmail.com Y bueno, les voy a, a comentar cómo, cómo inicié este libro, ¿no? Este, bueno, pues eh, primero, tocando el tema político, cómo estaba la situación y que este, esta situación fue tan parecida para mí y seguramente con algunos que pasamos ya este, la otra crisis, aquella del 94, y que ha habido otras, pero creo que la primera nos pegó durísimo, fue la crisis del 94. Entonces, cuando empezó la, la o declararon la, la pandemia, por cierto que mi hijo, no nos creían que hubiera tenido COVID, porque mi hijo empezó a finales de enero, antes de declarar la pandemia, él empezó fue, fue algo tan repentino de la noche a la mañana, con muchísima temperatura. Tres días no podía ni abrir los ojos. Y saben que en, en homeopatía no importan las enfermedades, ¿sí? no vamos a estar clasificando y corriendo a hacer un examen, porque en ese momento todavía lo de las eh, pruebas para saber si tenías COVID este, no estaban como ahorita, ¿no? Que donde quiera te las hacen. ¿no? En aquel momento las pruebas costaban como ocho mil, diez mil pesos, pero casi no había ningún lugar. Entonces, eh, ya se escuchaba toda la, la crisis que había en China, y entonces, bueno, mi hijo, este, no, les digo que no podía ni, ni abrir los ojos, este, se me hizo raro en la mañana que no despertaba, ya fui cuando lo toqué y estaba ardiendo en temperatura, ¿no? y bueno de inmediato empecé a, a medicarlo con pura homeopatía este, la temperatura lo hacía al estilo tradicional antiguo con una frotaciones que es una toalla húmeda y entonces eso pues va bajando la temperatura sin que sea tan brusco ¿no? en ningún momento yo di antipiréticos eh, eh, tenía la presión este de, de su papá que le decía a mi otro hijo este llévenlo al doctor llévenlo al doctor y entonces mi hijo se defendía y decía mi mamá sabe lo que está haciendo vamos confiando no pero bueno yo sí sentía una presión este muy muy grande no de de, de, de tener a alguien tan tan cercano como al cuarto día ya fue respondiendo Bien, este ya quería, podía este alimentarse con un poco de caldo de pollo, como hacíamos, o hacían las abuelas. Y fue respondiendo, entonces yo dije, no, pues voy bien, ¿no? Este, en la homeopatía, vamos cambiando el, el medicamento de acuerdo a cómo va evolucionando la enfermedad y de acuerdo también a, a los síntomas de cada paciente, ¿no? Aquí no hay medicamentos iguales para todos, aunque al principio también sucedió otro fenómeno, este ya no sé si les tocaría verlos porque los estuvieron mandando a todos los chats que eh, este, venía de la India, lo cual no sé si sea cierto y empezaron a recomendar como tres medicamentos de homeopatía, no no saben eso fue un boom, este agotaron todos esos, esos medicamentos se agotaron en todas las farmacias homeopáticas, pero no solo en las farmacias homeopáticas y con los médicos, sino en los laboratorios. Sí, no había, ¿no? Este, como que no estaban preparados para tener tanto, ¿no? No, digo, cuando me preguntaban, oye, esto funciona, bueno, sí, pero hay que ver este, aparte qué síntomas tiene cada quien, ¿no? Ya les digo, ya fue respondiendo a mi hijo, ¿cómo a la... Semana, pues diría que ya estaba mucho mejor, casi normal. Si todavía este, continuaba con todos, eso sí, si nunca le afectó, dejó de respirar, ¿no? Entonces, como a la semana, yo quería como que algún experto que me dijera si, cómo iba, si estaba bien de sus pulmones. Entonces, tengo un amigo que es otorrinolaringólogo, muy, muy reconocido, y que confío en él porque él ya no da antibióticos solamente para determinadas situaciones. Y una vez me dijo, mira, yo solamente combino este con este porque la verdad es que el antibiótico ya no sirve para casi ninguna de las bacterias que hay hoy en día, ¿no? Que están tan resistentes por el abuso de los antibióticos. Entonces ya le pedí que si lo podía revisar. Y bueno, pues yo iba bastante nerviosa todavía. Este, por un lado, eh, traía yo un, un diálogo eh, mental bárbaro, ¿no? Por una parte sabía que estaba bien y por otra parte, ¿y qué tal si no? Porque yo decía, si no mejora, voy a tener a todo el mundo encima. Y me van a decir, ya ves, no sirve, porque pues, la miopatía es tan criticada, ¿no? Entonces, el, el, todo profesional, el médico, revisó bien. lo escuchó sus pulmones, sus bronques y todo, y me dice, va muy bien. Yo no le voy a recomendar nada. Sigue como vas. No te preocupes. Va a tener dos, una o dos semanas más. Bueno, para mí fue quitarme un peso de encima enorme, ¿no? Que pues vamos bien, ¿no? Nada, o sea, no cualquier médico este, se atreve a decir eso, a decir, ¿no? Bueno, ahí te una receta, dale esto, ¿no? Aunque sea vitaminas. Bueno, vas bien, ¿no? Bueno, pues Sentí que uh -huh. se me quitó un peso de encima. Yo sabía que estaba actuando bien y que mi parte sabía que es la intuición me iba diciendo qué tenía que hacer. ¿no? Y bueno, él, él cuando regresamos de la revisión me dijo, mamá, me voy a quedar otra semana en mi cuarto para terminarme de recuperar. Así que él también con toda la confianza que me tiene. Al segundo o tercer día, yo desde que desperté, Tenía como una llave un flujo nasal, pero bueno, tremendo. Creo que nunca lo había tenido tan fuerte, aunque a pesar de que a mí me dan el eh, enfriamiento, la grito una vez al año, pero, pero ese flujo nasal me quema. Me quema al grado de que luego me brota por ahí el herpes el labial. No, esta vez nada, nada. Fue un solo día, lo no dejé que fluyera porque yo no me sentía mal. Y entonces fue todo o sea dice si te contagiaste o no si era el virus o no no lo sé entonces eh, eso es este, después de eso eso fue pues les digo como a finales de enero como para mediados de febrero mi hijo ya estaba bien ya para marzo es el cuando se declara la pandemia pero este les quiero compartir esto que yo sentí porque luego Muchas personas me han comentado, oye, yo también sentí algo parecido. Resulta que empieza el día que declaran la pandemia, se sentía una sensación como eh, de una confusión, una incertidumbre bárbara. Yo no sé si ustedes pongan, pongan a recordar qué sintieron en ese momento. Porque no sabíamos qué sucedía. No sabíamos si era como si se estuvieran declarando la guerra se estuvieran aventando misiles de hecho este ya lo habían ya ya habían iniciado una guerra ¿eh? este Estados Unidos ya había aventado misiles ¿sí? lo que yo he investigado es que el planeta no iba a aguantar una guerra con misiles ¿sí? ese calentamiento que tenemos hubiera sido fatal para todos ¿no? entonces esto o será esa incertidumbre entonces yo recuerdo que yo estaba escribiendo en la computadora estaba terminando mi editorial y me empiezan a bombardear con preguntas. Por supuesto, tengo este, muchos seguidores, me empiezan a preguntar ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Entonces yo empecé a sentir algo tan raro en mi abdomen y entonces empecé a sentir como ese congelamiento y esa preocupación de todos, ¿no? Entonces de pronto dije no voy a responder nada y entonces me, me Terminé mi editorial, la mandé y entonces ya dejé la computadora y ya no quise contestar porque incluso tenía llamadas. No, no, no le contesté a nadie. todos era para preguntarme ¿Qué está pasando? ¿Tú sabes algo? Ya saben que siempre tengo una respuesta, ¿no? Y entonces en eso dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y, y dejo yo que mi intuición me diga qué hacer. Entonces se me ocurre tomar una escoba y me pongo a barrer el jardín estaba lleno de flores y ¿sí? este tengo una jacaranda y era como una alfombra cuando empiezo a barrer yo este en ese momento me dejé llevar pero luego recordé que en el budismo zen este cuando los eh, japoneses que no toman ningún día de descanso para ellos es trabajo trabajo trabajo cuando los ven que ya están muy mal saturados de estrés los mandan a un monasterio, y los ponen a barrer, para que toquen, o sea, para que pongan los pies en la tierra. Más que ponerlos a, a pensar más o demás, no, o sea, todo y los ponen a barrer aquellos pasillos tan grandes, en los monasterios Zen, y entonces, de budismo Zen. Y entonces, en ese momento yo estaba haciendo lo mismo, y, y bueno, tardé un buen y en ese momento, esa sensación de calor, esa como fuego que yo sentía en mi abdomen, sube y entonces empiezo a llorar y, ve, y, y entro a la cocina y ahí estaba mi hijo, ese, ese que estuvo enfermo, y le digo, ya sé qué me pasa, ya sé qué me pasa. Me trajo toda la memoria de la crisis del 94 que fue para nosotros un síndrome dominó terrible. Fueron bastantes situaciones, nos robaron toda la casa, a mí me pusieron una pistola en la cabeza, este, nos robaban constantemente, tuvimos un choque, este, un incendio. No, no, no, no, fue así como <ríe> dijeron en el pueblo, ¿no? Estabas embrujada. Entonces me trae toda la memoria eso y empiezo a acomodar y dije, ya. O sea, toda la memoria de situaciones emocionales tan fuertes Queda grabado en una zona del, del, del sistema límbico que se llama amígdala. Esa amígdala guarda toda la memoria ¿para qué? Para que en otro momento que suceda algo parecido, nos a, de, defendamos, aunque a veces nos paralizamos. ¿no? Y, y entonces cuando ya pude ubicar aquel momento con lo que estaba viviendo, entonces empecé ya a respirar, ya, ya había ubicado. Continué barriendo, incluso hasta me quité los zapatos para hacer contacto con la tierra. No saben, fue para mí maravilloso. Este, me calmé, me tranquilicé y a partir de ese momento, después ya pude contestar mensajes. Dije, todavía no sabemos qué está pasando, pero yo sabía que yo este, tengo esa misión de, de que me preguntan, de que de, tienen confianza y entonces empiezo a, a tranquilizar, ¿no? Y lo que he hecho hasta ahora es ser optimista y que veo que a muchas personas pues no les parece porque la verdad es que todavía están pues muy con las creencias, esas creencias que fueron algunas tan absurdas, miren por ejemplo a mí los tapetes me parecen tan absurdos, los veo tan sucios, tan llenos de lodo y digo esto de que puede servir, ¿no? Eh, por ejemplo, otro que me parece tan absurdo es que todo el día a cada instante se estén poniendo gel en las manos y se estén lavando 20 mil veces al día las manos. Me parece tan absurdo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos defensas en nuestra piel. Si no fuera por eso, nosotros estaríamos infectados de todo. Por eso me parece tan absurdo. Y mucha gente, y he tenido pacientes que tienen dermatitis por tanto gel que se ponen o por tanto lavarse las manos. Entonces le digo, si supieran, yo casi no me pongo para nada gel. A veces cuando ya son bastante insistentes y que hace unos días, al entrar a una tienda, estaba furiosa la de la entrada porque yo no le quería recibir el gel. Entonces se va a poner guantes y me regala unos guantes. Y a mí está me dio risa, dije, ya no voy a discutir. Ajá. Bueno. Algo bien importante que me parece es, mire, la industria farmacéutica tiene apoderados todos los sistemas de salud del mundo. Todas las universidades donde tienen carreras de ciencias de la salud, sobre todo en Estados Unidos, en Europa no se dejan tanto, pero en Estados Unidos no permiten que haya terapias alternativas. Por ahí, algunos nos enteramos que sí, este, en algunos lugares permiten acupuntura. Ya últimamente, en algunos estados, están vendiendo ya homeopatía, más, pero más como si fuera alguna farmacia alopática, ¿no? Ya tienen el nombre del gamento, ya vienen una cajita y demás, ¿no? No así tanto como ir con un, con un médico. Digo, porque yo tengo pacientes allá y entonces les digo, compra tal medicamento si es que lo, lo encuentras, ¿no? Pero, este, ¿qué es lo que está atrapado también? O sea, la Organización Mundial de la Salud, desde que tuvimos, creo que hace como 11 años que tuvimos nosotros la epidemia de influenza, y ahí se empezó a ver cómo les gusta en la televisión estar causando pánico. Así que esta vez se dejaron ver cómo son. O sea, ha de ser lo que ellos quieren hacer y la verdad es que se ve que son bien comerciantes. Porque ahora incluso hasta con la vacuna. ¿Y saben qué? Yo, yo casi no quería decir, al principio no quería decir, que este, les digo, yo no me voy a vacunar, pero voy a aclarar. O sea, las vacunas antiguas, ¿sí? las que son para la polio, para tuberculosis, esa, yo jamás le he dicho a un paciente, no se las pongas a tus hijos. Y si sí me han llegado a preguntar y le digo, yo se las puse a los míos. Yo no, claro, estudié yo homeopatía ya como madre, ya que tenía mis hijos. Dije, pero este pues pónselas, ¿no? Porque bueno, tienen años de investigación, ¿no? Pero la de la influenza nunca me la he puesto. La, la de ahora tampoco lo, lo pienso hacer. No sé qué tanto este, nos vayan a obligar, porque sí me lo ha preguntado mucha gente ¿qué vamos a hacer si te obligan? Le digo, escuché que el presidente dijo que no nos podían obligar, pero bueno, a él no se le puede creer mucho, entonces no sé si, si la vayan a exigir para subirte un avión, a la fecha creo que no lo están haciendo, si sí están exigiendo que hagan la, la prueba, que lleven la prueba, ¿no?, no máximo de tres días. Pero bueno, este, somos muchas, muchas amigas y eh, conocidas que me dicen, yo no me la pienso con Pero ¿por qué? Yo no, no lo estoy haciendo como rebeldía, nada más como rebeldía, sino aunque parece, pues, sino como alguien que tiene conocimiento en el tema, ¿sí? Me la paso yo estoy investigando, ¿por qué? Porque como escribo y como de todo me gusta ir a ver dónde encuentro la verdad, que a lo mejor no siempre es la, la, la correcta, pero trato de qué, de ir a, a buenas fuentes. Entonces, no hablan del sistema inmunológico. No, no conviene. ¿Por qué? Porque trabaja gratis y a veces ni siquiera lo cuidamos. Pero yo no escucho que la industria farmacéutica lo mencione. Por eso nos están poniendo la vacuna, porque le están dando la importancia como si fuera el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es una maravilla. Si no fuera por él, tanto los humanos como los animales ya hubiéramos desaparecido de la faz de la Tierra. Porque es increíble cómo nos defiende de todo aquello que no es visible, de todo aquello que es microscópico. Y, de, y también de algo, otras cosas ya como insectos y demás que sí los podemos observar. Pero para defendernos tenemos la otra parte que es ese, ese sistema del que les hablaba, el sistema límbico, ¿sí? que está en alerta y que ahora en la, en la pandemia estuvo en súper alerta, ¿no? Tenemos ahí un, un, una, una alarma, que cualquier cosita estamos, pues como si fuéramos este, nuestros ancestros animales, como si viniera el cocodrilo, el elefante. Y entonces nosotros vamos a decidir que a veces ni cuenta nos damos en qué momento decimos corres o peleas corres o te enfrentas, y que algunos, con toda la civilización que tenemos, ni corremos ni peleamos, simplemente nos paralizamos. Pero eso funciona perfectamente. Si no, ya no estuviéramos aquí. ¿Cuántas veces vamos manejando? Y entonces sentimos, eh, bueno, viene el peligro, vamos a, a chocar fuertemente y no sabemos en qué momento metimos el freno o volteamos el volante para no chocar de frente, hasta que pasa el momento, le damos vueltas a la película y entonces decimos, ¡Ah! híjole, lo que me escapé, lo que iba a pasar. Algo, algo tan cercano como una de mis sobrinas, escuchó que donde ella estaba estudiando, estaban este, atacando, no sé si violando, pero atacando a mujeres, y un día le tocó a ella, mi sobrina es muy, muy deportista. Dice que en ese momento que llegó la persona, está un hombre, y entonces la empezó a tocar. Ella se tiró al suelo y dijo, así, eh, no, no puede, o sea, se hizo pesadísima y él corrió. Al día siguiente se dio cuenta que había agarrado a otra chica y estaba muerta cerca de donde ella vivía. ¿Es eso lo que nos defiende, no? Sí, o sea... Por supuesto que hay quien. ¿Por qué? Porque tanto nos enseña a que no pelees, no disputas, no digas nada, acepta todo, que entonces ya no sabemos a la hora de la hora cómo enfrentarnos. Y eso es lo que nos está faltando, ¿no? Darnos cuenta que tenemos bastante protección en nuestro cuerpo. Yo pongo de ejemplo a los indigentes. Esas personas que regularmente. Tienen trastorno mental, pero muchas veces ocasionados por drogas, por adicciones. Cerca de mi casa, aquí hay uno y que me he enterado que él estaba estudiando una maestría. Y por ingerir drogas, está en la calle. Le han ofrecido internarlo, le han ofrecido muchas cosas y duerme en la calle. ¿En dónde se bañan? Nunca lavan su ropa. ¿Por qué están vivos? Precisamente por eso. Su sistema de defensas está en alerta, en activo. ¿Por qué? No se lavan las manos. Observen ustedes y verán que andan agarrando comida de la basura. ¿Por qué los niños, los que le llamamos los niños de la calle, regularmente los que están en los semáforos? Nada más observen que la madre todo el tiempo los trae abrazados, hasta que llega un momento que el niño sabe caminar. ¿Qué hace? Le quita, porque lo trae con un rebozo, lo baja, lo pone en el camello y el niño no, no se mueve. Y los, y los otros niños, esos niños tan cuidados, salen corriendo como esos perritos, que todo el tiempo los cuidan y entonces, en cuanto abren la puerta, salen y los mata un carro. Entonces, vamos haciendo esa esa comparación. Fíjense, es platicaba con un, un amigo que tenía mucho que no lo veía y le digo ¿Qué te deja a ti la enseñanza la pandemia? Y me dice la higienización, la limpieza y no supo qué más decirme. Y entonces yo le dije no. A mí me dejan muchas más enseñanzas. Mira, por ejemplo, una. Vive el hoy. Vive intensamente el día de hoy. Mañana no sabes. Y también esa enseñanza me la dejó la desaparición de mi hermano. Yo tengo un hermano desaparecido. Tenía tantos planes, tantas ganas de vivir. Dices, de un día para otro no estás. Así que hay que vivir el hoy con optimismo. No podemos cargar, estamos aquí y los demás también les afectamos. Esa es la, lo que sucedió ahora en la, en la pandemia, ¿no? Y entonces me decía, oye, pero la higienización, la higien no es cierto. ¿Dónde es donde más se enferman los pacientes? Los hospitales. ¿Cuántos han salido bien de sus cirugías? El esposo de una amiga lo operaron a corazón abierto, salió perfecto a los dos, tres días pesca una bacteria de por ahí, esas, esas bacterias que están bravísimas y que ya no hay antibióticos para ellas y fallece de eso. Me acuerdo que ella estaba tan desesperada y me decía, yo lo debí de haber sacado del seguro y llevarlo a un hospital particular. Dije, lo mismo le hubiera pasado en un hospital particular porque yo he sabido de muchos casos que iguales ha pasado ahí. Y te hubieras quedado en la calle porque hubieras tenido que vender hasta tu casa. O sea, Después ya fue pasando el duelo y ella lo fue entendiendo lo lo fue aceptando. Eso de que al principio es que la verdad es que no hallaban qué hacer, no hallaban qué recomendarnos. Entonces era, deja los zapatos afuera, quítate la ropa, sanitízate, llénate de todos esos desinfectantes que pueda haber y vaya que tienen, vaya que esa industria, híjole, bárbara, creció. Pero bueno, la verdad es que no es tan cierto. ¿Y por qué? Lo puedo decir. Cuando yo hice mi primera carrera, que fue eh, patolog es, mmm, patología clínica, cuando yo entré a trabajar a un laboratorio, bueno, primero entré a hacer mi servicio y después me quedé trabajando un tiempo ahí. Cuando yo llegué, no pensábamos en que te fueras a infectar, o sea, no teníamos ese miedo. Desde, incluso desde que estaba estudiando, hacíamos experimentos con los animales Hacíamos vacunas también, también aprendí a hacer vacunas y entonces muchos, muchos, hacíamos muchos experimentos. Este, la verdad es que esa carrera estaba tan completa que he pensado de dónde me hice escritora y fue por ahí, porque como no había computadoras, todo, todo tenía que ser en máquina de escribir. Todo teníamos que investigar y entonces todo teníamos que entregar tantos reportes que cuando me di cuenta que estaba escribiendo yo. Sobre todo los artículos que hago, de una manera tan sencilla que lo entienda todo mundo, no, no, este, no están hechos para expertos, sino para el ciudadano común. ¿no? Y un día dije, me preguntaron, ¿Quién te enseñó a escribir? Y le digo, sí, ahí me, me acordé, ¿no? Mi, mi primera carrera, ¿no? Entonces les decía, pues, estaba yo, entré al laboratorio, ese día entré al laboratorio y era una mesa larga, Llena de muestras de excremento, de orina, de esputo, y estaban en frascos tan grandes, porque no es como hoy, que tienes que comprar un, un frasquito estéril, no, no, no, acá eran frascos como esos de café, eh, de Gerber, ¿no? Este, pero como si entre más excremento llevaras era mejor, ¿no? Y se ocupa una cantidad mínima. Entonces la orina la pipeteábamos, para los que no saben qué es eso, es un. Un tubo, bueno, casi todos, yo creo que tomaron clases de química, ¿no? Y entonces había que absorber. Entonces, en aquel tiempo recuerdo que lo que más había era hepatitis. Nadie nos contagiábamos. Entonces, cuando yo llego, las veo que están desayunando alrededor de todas las muestras, me quedé impactada. Al tercer día yo ya estaba haciendo lo mismo. Y, y, y fíjense, no teníamos casi, no teníamos computadoras como hoy en día, porque hoy la muestra va directo a la computadora para saber cómo está la fórmula roja, la fórmula blanca, si la orina, eh, eh, todas este, las mediciones que hace. No, todo era casi manual. Los glóbulos rojos y blancos los contábamos en el microscopio. Les estoy hablando de hace 40, 42 años. Por cierto, la, la Universidad ya ni está aquí en Guadalajara México continúa. La Universidad Feminina de Guadalajara. Entonces, ¿cómo voy a tener yo temor si ya, ya viví todo eso? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque tenemos que bajar la guardia, porque si no, si están tan preocupados como ha sucedido, hoy en día, que muchos no han asomado las narices fuera de su casa. ¿Qué sucede? ¿Cómo tenemos nosotros anticuerpos al contacto con los patógenos? ¿Sí? Al contacto con los patógenos vamos a tener nosotros anticuerpos. Las personas que no salen, pues entonces los están perdiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser optimistas. Contagiar el optimismo, dejar el pesimismo, la incertidumbre, la inseguridad que tuvimos al principio. Quizás esta no va a ser la, la única pandemia que vamos a tener. Pero se han puesto a pensar ustedes por qué en China están como sin nada. Bueno, a mí eso todavía me intriga. Van a la escuela sin cubreboca, ¿desde cuándo? Y lo digo porque tengo una paciente que está estudiando allá. Y me dice, en la calle andamos sin cubrebocas, solamente cuando te subes al camión es cuando te lo pones. ¿Por qué? ¿Por qué ellos están haciendo eso? Pero también hay otro otro tema que yo creo que ha funcionado en China, que el Internet está muy controlado. Y aquí nosotros no tenemos filtros. Y entonces llega información que ponen alerta, que espanta, Y eso pues no ha sido tan bueno. ¿Por qué? Porque ha creado una confusión terrible. Bueno, yo a veces me pongo a escuchar a personas y que digo, prefiero no, no discutirles porque creen que todos lo saben. Pero la información que tienen es falsa. Entonces, ¿a quién creerle? Está como hoy en día, ¿no? tantos partidos políticos, entonces, tantas opiniones, ¿no? Y algo, otra cosa, otro tema bien importante que lo toco en el libro, es la psicosis social. Es algo bien interesante. Sí, a dónde va uno van todos. Porque el que se queda atrás cree que está mal. Y a mí eso es algo que nunca me ha preocupado. Es más, desde niña, yo a veces me sentía marciana. O se decía yo, ¿por qué? ¿Por qué soy diferente desde que yo estaba en la primaria? Sentía que tenía otra manera de pensar. Y claro, me costó trabajo aceptar que yo no era, y, o no hacía lo mismo que hacía todo el mundo. Yo creo que, digo, quizás fui rebelde, pero no creo que tan, tan rebelde y menos sin causa, ¿no? Nunca fue sin causa, ¿no? Pero siempre tenía otras ideas. Me gustaba estar leyendo. Mi papá era muy lector, este, de, compraba las revistas de, de noticias de antes, entonces yo creo que pues, de ahí me viene todo lo esto de la... Este, por estar leyendo o escribiendo temas sociopolíticos, ¿no? Entonces siempre me gusta estar leyendo, este, investigando, y sé cómo, cuando algo pues, es falso o que me intriga y pues busco en otra fuente. Ahora, ¡ay no, no! La verdad es que el internet nos ha facilitado mucho, pero también nos ha causado muchos problemas, ¿no? Entonces, si queremos saber si algo es verdadero o no, pues nomás nos metemos, ¿verdad? Y antes teníamos que ir a una, a una biblioteca, cosa que, que también me tocó a mí, este, andar en bibliotecas, ¿no? Pero ahora es esta facilidad de que ponemos ahí y nos aparece este, toda la información. Entonces, la psicosis social es esa, ¿no? Por eso, bueno, ¿qué es esto de la inmunidad de rebaño? Que cuando se enferman unos, ¿verdad? Esto pues este, lo, lo observaron. Antes de, de las vacunas, de las primeras vacunas, aquellas ¿no? donde, donde la verdad, pues sí morían, pero ¿por qué? Porque ahí sí que faltaba higiene, ¿verdad? Ahí pues no, no tenían agua por tubería como la de hoy. Cuando yo me baño y digo, qué afortunados somos de que le abrimos a la llave, podemos tener agua calientita y podemos bañarnos. Eh, este, ya, ya me están anunciando que ya casi, este, nomás termino este ya nos vamos a las preguntas este, que en, en aquellos tiempos cuando iniciaron con lo de las este, vacunas y bueno, vacuna viene de que se las pusieron a las vacas, ¿no? Por eso las de hoy pues no se parecen, ¿no? No, no están hechas de esa manera pues. entonces, este, de ahí viene esa inmunidad de rebaño, ¿no? Que cuando se empiezan a, a enfermar a algunos el sistema inmunológico ya hace sus propios anticuerpos y se defiende de esa enfermedad. Entonces, ahorita, yo creo que ya tenemos la inmunidad de rebaño. No por las vacunas, no, por todos los que ya estuvieron enfermos. Muchos ya les ha dado el COVID, pero de manera bien leve. ¿Por qué a muchos les dio de una manera tan, tan aguda? Pues hay muchas causas. Al principio les dieron una cantidad de medicina que acabaron con su sistema de defensas, o sea, los pobres, eh, las pobres defensas que son parte de, el, de la fórmula blanca, de los descositos, los acabaron al darles tanta medicina, entonces eso los agravó definitivamente. Entonces eso, eso es de la inmunidad de rebaño. Esto. Y la otra es la, les decía, lo de la psicosis es, es eh, cre crear, este, y ahora con los medios es tan fácil asustar. Y entonces eso fue lo que hicieron, no que, que al principio no, como que no sabían qué hacer y entonces nos empiezan a asustar de tal manera que entonces la gente empieza a experimentar los síntomas. Estas este, gripas leves que hemos tenido y antes no, nomás decían, ah es un virus. Pero ahora pues ya tiene nombre. Ah, es coronavirus. Ah, es de la familia del coronavirus, ¿no? Y entonces, pues la gente ahora empieza a sentir los primeros síntomas. Le entra una ansiedad de morirse y entonces empieza a experimentar todos los síntomas que ya conoce. este Nos vamos a, Moni, nos vamos ya a las preguntas, ¿verdad? creo que les voy a ir contestando esto, algunas de las... Doctora, de las muchas dudas. gracias por su participación. Empezamos ahorita con lo de las preguntas y respuestas. Sí, el licenciado Arturo nos va a hacer el, pues el honor de, de darnos esas preguntas. Adelante, licenciado. Sí. Gracias, doctora, por su participación. Bueno, hay, hay varias preguntas y este, Saludos y felicitaciones, los vamos a dejar al final, pero una de las preguntas que en algunas partes este, nos a entender, doctora, es este, que la medicina lópata, por su volumen de, de negocio, pues es el más grande, comercialmente hablando, el más grande negocio del mundo, y eso hace que no les den acceso a, a las medicinas alternativas, de hecho, pues en México, eh, este, hay, según esta pregunta hay un absurdo, por ejemplo, en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud tiene dos hospitales civiles, el Politécnico tiene carreras, licenciaturas en homeopatía, sin embargo, pues por ejemplo, aquí en nuestro estado, incluso hay campañas donde repelen este el sistema de salud a, la, a las medicinas alternativas, las atacan Se, eh, este, digamos qué tanto influye esto y además como son las más baratas pues obviamente comercialmente ese es el problema de fondo que tanto influye eh, esta este esquema pues de, de, de que los laboratorios de la alopatía como negocio mundial están cada rato oprimiendo o, o, o no dejando que, que crezcan las medicinas alternativas como la alópata la homeópata por ejemplo además del poli tenemos este, la universidad de Chapingo que es este, reconocida a nivel mundial con la herbolaria así es entonces este, de acuerdo a su experiencia y por lo que nos estuvo comentando, ¿qué opinión tiene de todo este proceso tan complicado que es y que nos afecta como sociedad? Bueno, eh, la, la, lo, este sistema de los fármacos y de la industria farmacéutica lo tiene totalmente eh, aniquilado a todos los sistemas de salud. Eh, es increíble, pero eh, Guadalajara... Es eh, sacando estadísticas, antes la India era el número uno en homeopatía y ahora nosotros pasamos a ser el número uno. O sea, tenemos desde que empezó como, como carrera, este, como licenciatura y se multiplicó, pero muchísimo, ¿no? Y entonces, aparte, bueno, hay otros que no tienen estudios, pero que también están dando este, homeopatía, ¿no? Eh, yo le decía por ahí a algunos de los que están como en las campañas como en candidatos a Guadalajara y a Zapopan, y yo les decía, urge, urge que hagan este, un área aparte de enviar al Seguro Social, porque además está saturado y aliste saturado de, de mandar a tantos enfermos, y que bueno, la pandemia nada más se dedicaron a atender el COVID, ¿no? Pero aparte, porque la tercera ola que viene es, son trastornos mentales, de tanta ansiedad, de tanta depresión, de muchos que perdieron empleo, que perdieron a familiares. Entonces se urge que atiendan ahora y que contraten muchos más psicólogos y que, y que también hagan esa área donde, donde permitan que entre la arbolaria, donde permiten que la apiterapia, que también es, es muy efectiva, la, la homeopatía, la acupuntura, el masaje, que es, tan, es necesario también. Todas esas áreas y bueno, me dijeron que, que sí, ¿verdad? Pero este, no creo que haya presupuesto para eso, ¿no? No nos dan, no nos dan ese espacio. Si el Seguro Social y el ISTE le dieran más tiempo al, al, al paciente para hablar, seguramente que no saldría con tantas medicinas. Yo lo veo en mi consulta. O sea, yo por lo menos le dedico una hora y él llega con un síntoma y resulta que lo que trae es algo emocional, psicoemocional y no es un, un síntoma que tenga que darle una, este, un fármaco. Entonces, efectivamente, el, el, el chapingo tiene mucha investigación en todas las, las plantas, ¿no? Y, y bueno, nuestro país antes se curaban así, ¿verdad? Sí, gracias. Nora, Susana, por la felicita. Este... Y dice, bueno, por su exposición y compartir sus experiencias, eh, María Guadalupe, no, no se alcanza a ver aquí en el chat soteído, dice que faltan hospitales y unidades de salud que oferten tratamientos con terapias alternativas aquí en Jalisco y en general en el país. ¿Qué, qué opinión tiene de, de que se diera esa apertura, este a esas medicinas alternativas. Bueno, eh, como tú lo decías, en México hay dos hospitales, el Politécnico, el segundo, el más nuevo, fue en el tiempo del presidente Peña Nieto, está así como muy nuevo. Aquí en Guadalajara todavía no tenemos ninguno. Y sería este, excelente, ¿no? Es más, fíjate que este, pacientes que me han dicho, hoy está este internado. No, mi... mi mi pariente, mi hermano, alguien, y entonces este, a veces me han pedido llevarles medicina, entonces le digo a escondidas, porque si, si sucede cualquier cosa, a lo que le van a echar la culpa es la Mira, Le dije entonces con mucho cuidado, pero dáselo, ¿eh? porque este, digo, este, personas que me tienen este, mucha confianza, ¿no? pero eh, la verdad es que eh, la escuela de medicina como tal, la, la universidad, necesita más materias, no, no solo en terapias alternativas, sino en conocimiento de ellos mismos. ¿De verdad que les hace tanta falta? O sea, yo veo jóvenes que están estudiando hoy en día pues que como necesitan terapia. Híjole, están con una tensión y además con estos tiempos que vivimos, no con aquellas mentes tan aceleradas, que bueno, me entero de cada cosa y que dices, no es posible que ellos vayan a estar atendiendo a pacientes en dos tres años. ¡Qué, qué terrible! Entonces, sí, eh, la, la UNIVA fue por eso que hizo así como algo más alternativo y entonces les, les está dando algunas materias a su, a su escuela de medicina, ¿no? Pero la, la Universidad de Guadalajara eh, les mete la idea desde que entran que nada de las cosas alternativas pero tampoco les da conocimiento de sí mismo. Entonces les digo, mira nosotros como psicólogos nos obligan, nos obligan a tomar terapia y luego ponernos en, en las universidades que tienen la cámara gesell para los que no saben qué es, es un cuarto con cristales y con bocinas donde eh, estás eh, como estudiante este, vas a, tu, a, a tener terapia con algún paciente externo no, no de los mismos alumnos, sino externo que él no sabe que va a estar siendo escuchado y observado cuando salimos de ahí bueno, nos ponen todos nos critican estuviste mal en esto y en esto y en esto no te van oye, que bien estuviste no, te faltó esto y, esto y esto y esto entonces eso no cualquiera lo aguanta o sea, el ego, híjole es un trancazote al ego pero eso nos, nos baja nos desinfla para, para ponernos en los zapatos del otro. Creo que eso también les hace falta a los médicos, ¿no? Pero le digo, ¿por qué? Porque hay, hay dos factores bien importantes a la hora de que nosotros damos terapia y es la transferencia y la contratransferencia. Esos temas que los estudió tanto Freud, que el paciente nos va a dejar a nosotros su, sus preocupaciones o nosotros vamos a quedar con esa impotencia de resolverle o esa frustración de no poderle resolver, pero que además nos vamos a quedar con ella y la vamos a traer reciclando y que a lo mejor nosotros traemos un tema igual y no vamos a saber qué decirle. Entonces eso es bien importante incluso para los abogados, todos los que tienen contacto con las eh, cercano, ¿no? con las personas. Sí. Gracias doctora. En muchas partes del mundo, este, aquí hay otra pregunta, en muchas partes del mundo está, hay un marco legal que permite, incluso a nivel internacional, a través de la ONU, donde es el paciente quien elige con qué medicina o, o, o alternativa se quiere curar, por, por, porque es un derecho humano. Y, y ese marco legal, pues hay países que lo tienen. Por ejemplo, en México no lo tenemos. Eh, la constitución, según tu experiencia, es una pregunta. constitución podría albergar un concepto de este tipo en donde, en donde de hecho, pues ya está en un tratado internacional, el derecho de elegir con qué te quieres curar como ser humano? pero no lo hemos bajado, ni se ha manejado, ni se ha tratado pues, por los grandes intereses mundiales que hay de los, de, del, del mercado de, de las medicinas. Pero desde tu punto de vista, ¿crees que sería bueno tratar de incluir en la Constitución como un peso específico, como un marco legal, esta opción que de hecho ya está dada a nivel internacional donde se le diera apertura, no sé razón, apertura de las medicinas alternativas y que sea la persona, el paciente quien elija por qué línea se quiere curar? Por supuesto que sí. Y ya si lo quisieran meter a los sistemas de salud, bueno, este, para no tener dudas, entonces, ahí habría que este, fijarse con quién, ¿verdad? Bajo qué currículums este, podrían trabajar, porque igual pues hay personas que también abusan de eso o que no son profesionales, ¿no? Pero sí, sí, sí, me parece conveniente, debería de ser. Bueno, en, en el libro también platico cómo en tiempos de Porfirio Díaz, bueno, había un, un conflicto por allá en, en Yucatán, ¿no? Este, traían conflictos porque estaban con la separación y entonces estaban con, con este, una guerra civil que entonces empieza a haber muchas enfermedades. Y el... el no sé cómo le llamarían entonces, gobernador, el presidente, estaba tan desesperado, ya no hallaban qué hacer, y entonces llamó a una consulta pública en una plaza y les dijo, les pido a todos, chamanes, sacerdotes, todos los que quieran, ayúdenme con esto. Y en ese momento, alguien había ya, eh, había empezado, ya había llegado la homeopatía de Europa, entonces ya estaban tratando con homeopatía, y empieza la homeopatía y ahí se hace tan famosa que entonces cuando, cuando ya baja la, la epidemia van y platican con Porfirio Díaz y le cuentan lo que había sucedido y entonces él permite que haya la primera escuela de homeopatía. Así que si no proliferó tanto, pues es por lo mismo, porque los intereses y el negocio están en vender fármacos. Gracias. María Guadalupe nos hace un comentario que la licenciatura de enfermería de la UDG cuenta con un área espe especializada en una unidad de homeopatía. Este, como comentario no sea de aprendizaje de diferentes medicinas ah, bueno. alternativas. Muy bien. Qué bueno, ojalá y se los permitan, ¿verdad? Que lo utilizaran, pero yo creo que va a ser personal porque yo de que yo sepa sí que les permitan, pues no, bueno, pero qué bueno, me da mucho gusto eso. Bueno, ella habla que, que, que de hecho está ya funcionando ahí en la Universidad de Guadalajara en el área de la licenciatura de enfermería. Ah, qué bien, qué bueno. Pues muy bien, voy a, mientras llega alguna pregunta, bueno, por Facebook... Envía felicitaciones Felipe Cota y Marcela Beltrán, de, de las personas que nos están este, viendo por Facebook. Tenemos aquí saludos de Martín Vázquez Domínguez, de Aarón eh, Eufracio Telles, de María Guadalupe Rentería, de, Hay algunos más aquí. De Susana, de Nora Susana García Ramos, de Alicia Espinosa Osornio, de Norma Alicia Borrego Martínez. También manda saludos este, el notario Arturo Orduña, quien, quien es este, asistente todos los jueves con nosotros prácticamente Armando González también una felicitación de Nora Susana Leticia Loera Adrián Gutiérrez Miguel Eloy García Lara y Pues básicamente, bueno, si me, a, si ahorita otras, pasan si, otras de Facebook. Si me permites, este, no, no les dije por qué me había hecho homeopata. ¿no? Sí. Que cuando yo estaba niña, en ese tiempo vivíamos en Tecumán, Polima, que tú sabes cómo es el calor, ¿no? Y entonces sí. yo me enfermaba frecuentemente de inflamación de las amígdalas. Entonces la solución era darme este, penicilina, ¿no? Hasta que un día me da un choque anafiláctico, y tenía yo como unos cinco o seis años, yo creo. Y recuerdo y tengo en la memoria el momento en que yo brincaba en, el, en la cama y casi llegaba al techo porque no podía respirar, me estaba asfixiando y entonces mi papá al ver la escena, o sea, antes de saber que esto es como en la prehistoria, ¿verdad? porque no había los teléfonos como hoy, hoy en día, ¿no? Agarras el celular y le llamas a Cuncea o la ambulancia, ¿no? Entonces mi papá sale corriendo a buscar al médico y mi, ma, mi madre dice que como tenía la lengua y toda la cara hinchada y no respiraba ni por la boca ni por la nariz, entonces mi madre lo que se le ocurrió agarrar la sábana y jalarme la lengua para ver si podía respirar aunque fuera por la boca. Eh, ¿Cómo o qué hizo el médico? No lo sé, pero el caso es que fue como que mi primera experiencia con la lucha y con la muerte, ¿no? El, el Eros y el Tánatos ahí luchando y seguramente que como yo ya tenía misiones en este mundo, dije, pues todavía no te vas, es muy pronto, ¿no? Entonces, a partir de ahí tengo yo este, mucho eh, intolerancia a ciertos alimentos y tengo, este, parece que lo que es se ha encontrado es que faltan algunas enzimas y, y problemas de colitis, de colon irritable, como tiene la mayoría de la ciudadanía hoy en día, o si no tienes colitis, tienes gastritis, ¿verdad? Porque lo que se ha descubierto últimamente es que es nuestro segundo cerebro, el intestino, ¿no? Es la parte más sensible que tenemos, por eso ahí sentimos, en inglés hasta dicen, ¿no? The pain in the stomach, entonces el golpe en el estómago, ¿no? A la hora de frenar, ir manejando, sentimos ahí, ¿no? el golpe entonces es el que el que más recibe por eso este la, la, en las en las filosofías orientales le llaman el plexo solar ya saben que ahí en esa zona es donde recibimos todo no y entonces eh, pues de ahí me quedaron esos problemas digestivos y mi cuerpo o, o mi cerebro rechaza los fármacos si en alguna ocasión tuve que tomar algún algún este antibiótico por una cirugía híjole me hace estragos, ¿no? y tardo en recuperarme, me majan las defensas. Entonces, cuando yo eh, me empiezo a enfrentar con la homeopatía para mí misma, entonces, inmediatamente empecé a sentir mejoría y dije, de aquí soy. Entonces, empecé a buscar dónde, dónde estudiarla. Y te puedo comentar que fui la primera cédula profesional en la licenciatura de homeopatía del Estado de Jalisco. Porque en cuanto terminé y tuve mis papeles, corrí a México a sacar mi cédula, ¿no? Y entonces, bueno, este, con esa visión que tengo lista de mi primera carrera y demás, bueno, pues sé ¿eh? cuándo realmente hay que mandar con otro profesional, ¿no? O sea, no es que tampoco me enterque al quedarme con ellos, ¿no? Pero bueno, la mayoría, hasta el, hasta el cáncer, tiene que ver con todo aquello, este, emociones tan fuertes que recibimos. Por ejemplo, mira, después de, de un... De un este secuestro, con el tiempo después empieza a ver que aquella persona o algún familiar tiene cáncer, y cuando les pregunto, oye, estuvo algún acontecimiento? Y te empiezas a dar cuenta que sí, fue algo tan, tan fuerte que cambió totalmente el pH del cuerpo, y entonces viene por ahí el, el cáncer o otra enfermedad este grave. Entonces, somos, claro que somos, tenemos que revisar por todas las áreas primero, el bio, que es la parte este, bioquímica, psico, que es la parte psicológica, la social, o sea, cómo nos afecta el ambiente social, por supuesto que mucho, y luego la parte emocional y hasta la parte espiritual, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son sus creencias, qué religión tiene para poderle respetar y entender y ponernos en sus zapatos, ¿no? Y entonces es bien importante la empatía y la compasión, ¿no? Realmente... Este, no verlo como un órgano, sino como toda una persona en todas sus dimensiones. Sí, gracias. Oye, ya finalmente para que nos des alguna conclusión, mencionaste algo relacionado a, bueno, a, a, a lo que sucede cuando con las técnicas ahora de, de, de manejo de las masas el manipuleo en el sistema donde nos introducen miedos, temores, y más en un concepto como el que se manejó, ¿no? Y con tal mal manejo que hubo de nuestras autoridades. Yo no recuerdo haber escuchado a nuestro subsecretario que en ningún momento como principio básico de lo que tú dices era fortalecer el sistema inmunológico como inicio de de, de defensa, de, de preparar la defensa de tu cuerpo, que es el principio fundamental que nos acabas de, de dar en este momento. Es decir, si, si tu sistema inmunológico está fuerte, bien preparado eh, y lo ayudas tú a que a se, que se fortalezca. fortalezca cada vez más, pues difícilmente podemos este, ser atacados por, por el virus o su ataque va a ser muy superficial, como a muchos les sucedió. Pero en ningún momento en las campañas que hizo este, la Secretaría de Salud o nuestro subsecretario se manejó el tema de, de, de generar estas defensas pues eh, tomando esto, comiendo esto, lo que sea, nada absolutamente y más bien eran este, palabras que cada vez nos aterrizaban más con el número de muertos, con el número de contagios, con y, y, y bueno, son son manejo de masas, ¿no? Sí. Como tú nos dijiste. La, la, la psicosis social, ¿no? Este, asustarlo, sí. ¿no? Sí. Y, y no, no, no sé si lo hacían intencionalmente, que qué maldad, o siquiera sin darse cuenta, ¿no? De, de la psicosis tan terrible que causaron, ¿no? Y entonces, que, bueno, eh, así rápidamente, no sé si recuerdan aquel actor Orson Welles que tenía un programa de radio y que entonces un día se le ocurre él hacer algo que no se dio cuenta hasta que sucedió, que entonces empieza a decir que habían llegado los marcianos y que estaban aterrizando en Nueva York. Y fue una psicosis, de ahí se empieza a estudiar este fenómeno, fue una psicosis tan terrible que hubo suicidios, la gente se aventaba por las ventanas, porque como él era actor, hizo aquello tan, tan, pero vivencial, y entonces dijo que estaban en el aeropuerto y que estaba, y entonces la gente empezó a querer salir de la ciudad y se mataban todos en bola, ¿no? Como cuando salen del estadio porque dicen que hay un incendio, ¿no? De ahí empezó a, a hacerse esto. Entonces esto fue lo que pasó ahora en la, en la pandemia, ¿no? Causar y entonces estar mandando en los chats en los números de muertos todos los días, ¿no? Y entonces cualquier persona que, que empezaba con algún estornudo ¿verdad? o con alguna tos, ya se creía que iba a estar entubado y que le iban a entregar sus cenizas a los, a, los, a los parientes. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, se iban, se iban, se iban hasta pensar eso y eso te baja terriblemente las defensas. Entonces, en, en, que por cierto se llamó la guerra de los mundos, esto que les comentaba, ¿no? De cómo este, la psicosis social afecta de tal manera que la gente dice, antes de que me dé el COVID me muero, ¿no? Y, y, y, y ha pasado, ¿no? Porque yo he visto unos que en una o dos semanas empezaron con síntomas leves. Les dieron una cantidad de medicamentos y me dice, "Es que ya ya falleció." Bueno, yo me quedo así como espantada, ¿cómo es posible que tan pronto y tan rápido, ¿no? Entonces, también tiene que haber mucho este optimismo del que del que hablábamos, ¿no? Tenemos que ser exageradamente optimistas para recuperar nuestro sistema, para recuperar la confianza en nosotros mismos. Y les quiero decir que eh, el último capítulo de mi libro habla de cómo hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Primero, la alimentación. Estamos comiendo este, tantos químicos, tantas cosas tan refinadas, que no es tan difícil comer como comían antes, ¿no? Eh, por supuesto que, que tenemos este, demasiada contaminación, demasiados fertilizantes, demasiadas hormonas, pero aún así podremos alimentarnos nosotros tratando de tener una alimentación más sana. Luego, este, en lugar de beber refrescos, beber agua. Otra cosa indispensable es hacer ejercicio, por lo menos caminar. Me decía hace unos días un cardiólogo dice a partir de los 40, 50. O sea, no es que sea indispensable eh, caminar por lo menos. No, es obligatorio si quieren que el corazón funcione bien y si no caminan, entonces, su masa muscular se va deteriorando, como salen los que estuvieron enterados, este, entubados, y que algunos se salvaron, porque la mayoría fue sus últimos días, pues les cuesta trabajo caminar, ¿por qué? Porque perdieron hasta la memoria de cómo dar un paso. Entonces, ¿cuál es la otra? Optimismo, optimismo, y entonces estar disfrutando todos los días lo que comes, lo que haces, si, si están de pleito en familia, si ya no se tolera, yo creo que hay alguna solución, búsquenla. O sea, las escuelas también así tienen a los niños empanicados. Y ahora resulta que ya están diciendo que les van a poner vacuna cuando científicos en Inglaterra dijeron a los niños y jóvenes no se les pone vacuna porque vimos que les estaban causando coágulos, problemas en la circulación. Y ahora ya, pero pues es que ya lo están haciendo como negocio. Muy bien. Pues, te agradecemos mucho tu participación, doctora Rosa Chávez Cárdenas. Este, fue muy elocuente, muy participativa, muy, muy, muy de tu experiencia en todas las ramas este, sociales y terapéuticas que, que has trabajado. Y, y pues a todos nuestros amigos, al maestro Adalberto Ortega, a nuestro tesorero Ignacio Camarena, que también está por aquí, a nuestro vicepresidente Armando González, pues a todos los aquí presentes, para no omitirlos, porque hubo una, una muy buena participación, pues les agradecemos la presencia, y en particular a ti, este, doctora, pues te agradecemos este, todos estos comentarios y experiencias que nos transmitiste. Muchas gracias. Y ya saben que y, el que quiera mi libro, pues, me puede mandar un correo. ¿Quieres que lo repita? Sí, por favor, si nos repites el correo. Y también, si por alguna cosa no lo tuvieran a través de nosotros, les podemos dar el correo ser, también. Correo. Es, ¿Nos lo repites, por favor? Rosa M. Chávez, arroba, .com. Y mi WhatsApp es para que también por ahí... Ese los puedo mandar, es tres veces 3, seis nueve dos 7, y, y bueno, yo tengo consultorio, así como les dije, de manera holista ¿no? Entonces ya tienen ahí mis contactos. Muy bien, pues muchísimas gracias y a todos ustedes aquí presentes también les damos las gracias y nos vemos el próximo jueves con otro de los temas que estamos incluyendo en este proceso y les decimos que ya tenemos el... El primer corte de, ¿qué es este? El, el, el documento, también lo tenemos en, en, de manera virtual y eh, ya hablaremos con ustedes, tenemos ya registrados todos los datos para ver cómo se los hacemos llegar, este, para, para que lo vean ustedes. Aquí están incluidas solo parte de las ponencias que, que, que alcanzaron al primer corte, ya en el segundo tomo. Cuando cuando ya esté, esté constituida la el Congreso Constituyente, pues ahí será el cierre y estarán incluidas todas las ponencias en las que muchos de los aquí presentes han participado y pues este, estaremos pendientes que este esfuerzo ciudadano pues sea considerado por los diputados este, que se van a encargar de formular la nueva constitución. Muchísimas gracias, buenas tardes y muy amables por su presencia y un saludo a todos los amigos aquí presentes. Hasta luego.